chicos antes de empezar con el vídeo voy a aclarar una cosa veréis sigo de exámenes tenía un hueco libre y por eso os traigo este vídeo y, y bueno tendréis el de mañana también pero lo más seguro es que hasta dentro de dos semanas más eh, más o menos no pueda subir con mucha regularidad pero si puedo lo haré vale y bueno pues ya ya está <ríe> empiezo con con el vídeo muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos al canal que es gamer, pero que lleva sin jugar a nada varias semanas. La, la, vida, la vida es dura. En fin, mmm, nunca os habéis preguntado qué esconden los Shy Guys detrás de su máscara, porque yo sí. Bueno, si no conocéis a Shy Guy, es este bichito de aquí. Un enemigo de la saga de Super Mario que debutó en Super Mario Bros. 2. Y desde entonces ha aparecido en un gran número de juegos, destacando los de Yoshi's Island. Donde, pues, son el enemigo más recurrente. Ahora que ya estamos todos al día, voy al lío. Porque si algo habréis notado es esa máscara tan extraña que lleva siempre. Vamos a ver qué hay detrás. Bueno, vamos a ver. Normalmente, ¿no? Pero ya me entendéis. Voy a tratar este vídeo como un misterio y no como una teoría porque, siendo sinceros, nunca me he puesto a pensar detenidamente en este tema ni he visto datos como para hacer mi propia teoría todo lo que he visto son teorías de otras personas y posibles respuestas que es lo que veremos aquí. Bueno, como os he dicho, los Shy guy siempre llevan una máscara y a ver, que se supone que es porque son tímidos el mismo nombre lo dice pero es que me parece excesivo Lleva siempre una máscara. Yo no sé vosotros. Yo mismo soy una persona muy tímida. Pero no voy por la calle con la cara tapada. No. Lo cierto es que hay unos pocos juegos en los que a Shy Guy se le cae la máscara. El problema es que pueden sacar conclusiones muy distintas con cada uno. Así que voy a decir todas las teorías que hay. Y ya cada uno que saque su propia conclusión, ¿vale? La primera parada. Es Mario Power Tennis para GameCube y con un port en Wii. En este juego que, si os puedo confesar, se me da fatal, también por culpa de mi nunchuk que está defectuoso. Bueno, eh, me estoy desviando. Hay una cinemática especial para cada personaje al ganar un torneo. La clave aquí es la cinemática de Shagai, <risa> por supuesto. Cuando sube a recoger el trofeo, se tropieza y se le cae la máscara. El pobre Luigi, que estaba preparado para darle el trofeo, ve en primera persona la cara del Shy Guy. Nosotros, obviamente, no. Pero chicos, el mundo de la edición y el data mining es maravilloso, y esto obviamente no se queda aquí. Editando el juego para poder mover la cámara libremente, se ha podido girar el ángulo para poder ver lo que hay, y la respuesta os puede sorprender. No hay nada, literalmente Como ya estaréis viendo, detrás está la cinta Que se supone que sujeta la máscara Y ya está No, no tiene cara No, Es que no sé ni cómo llamar lo que, lo que se ve Parece que o sea, sería como algo hueco Por dentro, no sé, una marioneta, yo qué sé Otra teoría surge en Mario Strikers Cargill Juego de fútbol para Wii, donde Shai Gai, pues... <risa> aparece, ¿no? Una de sus celebraciones al marcar, hace que se muestre a la cámara con diferentes expresiones faciales, como alegre o enfadado. Así que la teoría es que la máscara es, en realidad, su cara. Pero vaya, a no ser que tenga una cara que se cae, esto no parece cuadrar mucho, ya no solo porque ya se ha visto que se le puede caer en Mario Power Tennis. Sino porque es que incluso en este mismo juego se cae en una de sus celebraciones. Así que no creo demasiado en esta teoría. Pienso que lo de las expresiones es más que nada siguiendo la lógica tipo de Bob Esponja, ¿no? Ya sabéis, fuego en el fondo del mar o personajes que silban teniendo un casco puesto. Ahora, en la última gran teoría, está Luigi's Mansion. En Luigi's Mansion aparece una variante ¿no? de los Shy Guys de aspecto así como fantasmal, hombre obviamente siguiendo la temática del juego, y aparecen en, en el salón de baile. Y esta es la clave, ¿vale? para el que no lo sepa, en Luigi's Mansion juego que por cierto recibirá un remake para 3DS muy pronto, manejamos a Luigi, como no que porta un cazafantasma, si lo queréis llamar así a través de una mansión encantada, básicamente ¿y qué pasa cuando absorbemos a estos Shy Guys? vale, pues al principio, claro, porque después se pueden absorber pero al principio se, se les cae se les cae la máscara otra vez, ¿no? pero esta vez sí que se puede ver lo que, lo que viene siendo la, la cara, ¿vale? Y esta es muy parecida, como, como ya estaréis viendo. A ver, yo obviamente grabo esto sin... Ya después cuando lo edito. En teoría os po estoy poniendo el vídeo, vaya. Si, si no, estoy quedando súper mal. Y bueno, y se puede ver... A ver, para los que seáis fans de Zelda, ¿no? Se puede ver que... O sea, es muy parecida a la cara de los subrosios o subrosians que aparecen en Zelda Oracle of Seasons. O sea, o sea, pongo una foto también por aquí. ¿Es posible que sean la misma especie? Oye, que no es tan descabellado, ¿vale? Y bueno, estas son las más creíbles que he encontrado. Las demás son más descabelladas, como que los Shy Guy son fantasmas. Que no tiene sentido, porque si tienen una variante fantasmal, pues, o sea, un fantasma... No tiene un fantasma, ¿me entendéis, no? Que también son fantos, o sea, las máscaras estas voladoras que daban tanto miedo cuando cogías una llave. O incluso extraterrestres. Yo personalmente pienso que la más creíble es la de Luigi's Mansion. Es cierto que es otro tipo distinto, pero no creo que la anatomía cambie demasiado de una subespecie a otra. Sobre todo teniendo en cuenta que es un fantasma, que realmente es un Seiga normal que murió o lo que fuera. Lo de Mario Power Tennis se puede explicar muy fácil pensando que Nintendo no cayó en la cuenta de que se podría ver desde ese ángulo muy inocentes Y por tanto no se molestaron en poner nada detrás de la máscara en el modelo, es lo que yo pienso Lo que está claro es que los Shy Guy llevan esta máscara para ocultar su verdadero rostro y que esta esconde un secreto aterrador Yo creo que eso es evidente Y vosotros... ¿Cuál pensáis que es la opción más viable? ¿Tenéis alguna teoría propia? Porque me encantaría leer lo que opináis, así que podéis dejar aquí en los comentarios si queréis, claro. Lo que vosotros pensáis que, que son los Shagai. una cosa está clara y es que no lo vamos a saber nunca, así que vosotros, vosotros escribid. Recordad también darle like al vídeo, suscribiros si os ha gustado y queréis ver más, darle a la campanita para que no se te escape nada y compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Sería genial. Muchas gracias y hasta otra.